¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados, aquí cotorreando con Carolina Boregar, me da de verdad mucho gusto que estés acá. A mí también, Erika. Ya, este, <coughs> dices que estás cansadita, que no sé qué, que, que la ojera, no veanla, está espectacular, y dice que está a dieta, le digo, ¿pero cómo que a dieta vas a desaparecer? Bueno... Bueno, pero es lo que te decía, yo creo que es el tema de todas las mujeres. O sea, siempre vamos a estar así como siempre, pues sí, pues sí, y ahora que hay que cuidarse y sentirse bien. Por dentro, por fuera, está bien, también por salud, ¿no? Sí, por salud sí. y todo lo demás y también pues para verse bien, ¿no? Obviamente, pero pues es que el postrecito y entonces. Y sí, sí, de vez en cuando está perfecto, ¿no? De, de vez en, en cuando, cuando. ¿no? tú lo dices, sí. de vez en cuando, pero bueno, esto no es de vez en cuando. Eh, eh, y también yo creo que te, te sirve para bajar el estrés. Pues sí, y bueno, hacer ejercicio, ¿no? Es importante hacer ejercicio sí. por el estrés, ya, con, con eso sudar Ay, pero, tantito. Pero, pero, un postrecito también te calma, así como... Ah, sí, a mí me encantan los postres, yo soy Ay, fan del chocolate, sí. Ay, de las sí. manteadas, las amo. Ay, la no, La pizza no, me no, encanta. No, no, no, bueno, yo soy así también fan del pastel y así el chocolate y todo eso. ¿Y, y no. por qué estamos hablando de esto? Bueno, pues porque veo la agenda de Carolina Borgaria y digo, no... Tienes estrés, tienes que tener estrés para tener este tipo de agenda. A ver, ¿por dónde empezamos? Fíjese, vamos a hablar de, obviamente, el tema nacional que ocupa, que es la reforma eléctrica, la posición del PAN, obviamente ya la situación... Eh, eh, se está contracturando no sé cómo decirlo no de las posturas de eh, Morena y sobre todo la postura que va a tomar el PRI que va a ser decisivo en esto para incluso ver la alianza electoral que ya los líderes nacionales dijeron que no hay problema, que sí van pero a la hora de la votación donde ustedes están, pues dices ¿son alianza o no son alianza? ¿nos vas a platicar eso, Carlos? ¿nos vas a platicar de la ley eh, antichapulín que eh, sacaste, que te fue muy bien. Uh -huh. eh, eh, el otro <coughs> tema de la Comisión de Turismo también. Uh -huh, Eso es sí. otra cosa que es parte de la agenda de Carolina y que ya está trabajando con eh, la ciudad de Puebla y también con las cholulas. cholulas sí. Las cholulas también. Eh, el pan, la situación del pan nacional, la posición del pan aquí estatal, ¿no? Con estos cambios. Ah, no, no sí. más así, a ver si nos Un da tiempo nomás, sí. no, A ver si nos da tiempo de una vez A ver, pues ¿por dónde empezamos, Caro? A ver, a sí. ver, suelta Suelta sí. eso que tienes atorado en la garganta Y que no quiere salir, es el momento Es el momento para que sí. salga Pues contenta, la verdad es que contenta Con lo que estamos haciendo en la Cámara Porque sí creo que En lo que estamos haciendo, trabajando Aprobando iniciativas de ley Sí repercute, no por primera vez Pero sí de manera muy tangible ...en la calidad de vida de los mexicanos... ...con esta, por ejemplo, reforma eléctrica... ...que, que se avecina ...que, que será, se discutirá este año... ...sí cambiaría, por ejemplo... pues ...la forma de consumir... ...los energéticos en México... ...y claro que sentaría un precedente... ...no nada más en, en, cuanto, al, en cuanto a la economía... ...de las familias mexicanas... Uh -huh. sino, cuando, ...sino también, por ejemplo... ...en la inversión de los empresarios... ...en México... Eh, ...sí es relevante... Y a veces, a veces desde, pues, no sé, desde los hogares se ve como que lo que se discuta en la Cámara está como muy lejano, ¿no? Ajá. Al mexicano. Y hoy creo que estas iniciativas de ley, por supuesto, que inciden. Y es cuando estamos viendo la relevancia de tener una división de poder, poderes real y de tener unos diputados que sí estén trabajando por México y promoviendo iniciativas de ley que sea lo mejor para los mexicanos. Uh -huh. <coughs> eh, esto ya eh, se uh -huh. ha manejado mucho, pero me gustaría que eh, a manera uh, su, muy sucinta nos digas cuál es la posición del PAN respecto a la reforma eléctrica. El PAN se ha, se ha pronunciado desde el primer momento, desde el año pasado, que pues, se estaba empezando a, a discutir la posibilidad de esta reforma eléctrica. El PAN se, se pronunció en contra desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque es una reforma regresiva, porque promueve el uso de energías sucias, energías más contaminantes, y lo que trata esta reforma <coughs> es que predomine, eh, el, por ejemplo, el trabajo, más bien la energía que venga de CFE. Uh -huh. Y yo creo que pues, México ha avanzado, no estamos en la época de los 70s cuando era la época de los monopolios energéticos, gracias a, a que ha habido una apertura, en, en la inversión empresarial en México, hoy, por ejemplo, tenemos la posibilidad de, de que todo mexicano, independientemente de su condición económica, tenga un teléfono celular. <coughs> Tú recuerda que antes eh, solamente las personas de un cierto sector socioeconómico podían tener acceso a un celular y hoy todo el mundo prácticamente lo tiene. Y eso es gracias a que hubo reformas en su momento en telecomunicaciones que permitieron la apertura de empresas para que hubiera más eh, pues, inversión. Y, y que hubiera competencia, la competencia siempre es sana y el PAN siempre va a estar del lado de la competencia. Eso por un lado, ya se nos olvida que yo, por, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, hablar de larga distancia, o sea, hace no mucho, era muy caro hablar a, de aquí, si hablaba uno a Veracruz, a Morelos, el recibo telefónico llegaba en miles de pesos, hoy pues la larga distancia es gratuita, ¿no? Uh -huh. Y era de que no te vaya a hablar a veces de alguien de larga distancia porque te cobran a ti. Uh -huh. Hoy podemos hablar de manera gratuita Estados Unidos y Canadá y en todo lo ancho de la República Mexicana uh -huh. gracias a estas reformas que se aprobaron en el Congreso en su momento. Entonces, uh -huh. claro que lo que se decide en la Cámara, pues, pues afecta directamente a los mexicanos y eso es lo que se está discutiendo hoy con esta reforma energética. Lo que vemos del lado de Morena es que una concepción del mundo pues antigua y si no afectaran nada pues qué bien al final todos somos libres de ver el mundo como se, se nos dé la gana pero gracias a esa visión del mundo antigua pues nos quieren llevar a un retroceso de 30 años no y eso es lo que vamos a estar peleando en la cámara para que pues siga la, las inversiones nacionales extranjeras en méxico que además generan empleo y que promueven, te digo, estas energías limpias de que hoy tú puedes en tu casa tener un calentador solar, y las personas que tienen un calentador solar saben perfectamente de lo que hablo, que pueden, de antes de pagar un recibo de luz de, no sé, de miles de pesos puede ser, hoy pagan un recibo de luz muy pequeño, gracias a, estar, gracias a los paneles solares y a la reforma que en su momento se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Vemos, por ejemplo, también estas energías limpias que se generan ahí en Esperanza, Puebla, de estos... <coughs> Al final son generadores de, eólica, ¿no? de energía eólica y pues esto antes no sucedía en México, en el arco norte tú ves también las grandes placas de, para, para que son placas solares para captar la energía solar y eso pues es de energía a veces de, de inversionistas mexicanos, inversionistas extranjeros, pero que al final dan empleo en México y no contaminan y nos permite consumir energía más barata. Eh, Carolina, eh, también se ha puesto mucho sobre la mesa la gran duda es eh, esto eh, va esta reforma energética va a salir adelante eh, y parece ser que la respuesta es que sí por el mayor mayorideo de Morena pero también acompañada del PRI entonces que, que tú que estás ahí tú que estás en la primera línea de los guamazos ahí ¿Cómo ves esto? ¿Sería muy preocupante que el PRI apoyara la reforma energética de Morena? Sería ¿no? muy preocupante porque además fue uno de los compromisos que firmamos en el Pacto por México, en la Alianza de Va por México más bien, fue uno de los compromisos de la Alianza. ¿no? Entonces sería de alguna manera incumplir con un compromiso firmado, suscrito, lo que nos permitió ir juntos en la elección de 2021. <coughs> a mí no me gustaría adelantarme y no, no me gustaría adelantarme porque, porque esta reforma se decía que se iba a aprobar desde el año pasado, no ha sucedido hoy en... me voy a tomar té porque... toma, tú dos. toma, tú tómate y aquí mira, sácalo todo mira, mientras voy a leer eh, Sergio Freeman Mesa dice, saludos Erika ay, muchos saludos Sergio Jesús Romero nos, nos está viendo David Lanz Vázquez dice, por Dios... ¿Cómo les gusta estar mintiendo que no saben que la CFE son los que más energía limpia tienen? Dice él. <coughs> eh, María Jacome, saludos a Caro. Dice, el distrito 11 está bien representado. Eh, David Lanz dice, son tan nefastos que son lamebotas de los extranjeros. Sopas, no, David está cañón, ¿eh? Eh, Aldo Obando Hernández, saludos, diputada. Excelente trabajo desde el Congreso Federal. Rosa Isela Rojas, te está viendo. Eh, Adriana Espinosa dice: saludos, Caro. Felicidades por tu gran labor que estás desempeñando. Te mando un fuerte abrazo. Hija Aj dice: buenas tardes. Dice: ¿Qué nos puede comentar la diputada sobre los contratos legados que forman parte de la actual normatividad vigente en materia eléctrica? ¿Cuáles son no. los contratos <coughs> legados? ¿Contratos legados? Ajá, así dice. No, no, no entiendo la, la pregunta. No, ni yo. Ay, por favor, amplíanos un poquito la, la pregunta para que Caro te pueda contestar. Adriana Espinosa González, saludos, Erika, y fuerte abrazo. Gracias, Adri. Genoveva Huerta. Geno, ¿cómo estás? No hay, saludos, dice, Geno. Saludos a las dos. La reforma es para crearle <coughs> un monopolio a Bartlett y en Puebla lo conocemos muy bien, órale la reforma es para crearle un monopolio a Bartlett y en Puebla lo conocemos muy bien sí. sopas al final, te digo, lo que está promoviendo Morena es una visión del mundo de hace 30 años, donde, a ver, lo importante no es que Pemex sea un monopolio, no es que la CFE tenga el monopolio, lo importante es el último consumidor que es el ciudadano que pueda tener energía más barata más limpia, a ti al final, cuando vi el monopolio de Telmex, que, que eran los únicos que podían dar el servicio de uh -huh. telefonía en México, todo era carísimo, sí. o sea, estamos hablando de algo que ya conocemos, cuando entró la competencia, fue cuando finalmente pudimos tener acceso a, a escoger una, una compañía telefónica, tener ese derecho a escoger e irnos por los servicios más baratos. Y de ahí fue en cascada que todo fue haciéndose mucho más barato el teléfono de celular y el teléfono también de casa. Entonces ya vimos que la competencia funciona y que gracias a la competencia podemos tener ahorros en nuestros servicios básicos y eso es lo que se está buscando eh, a través de esta reforma que, que, no se, que no se apruebe tal y como la está planteando Morena, porque insisto, es regresiva, es contaminante y hay mucha uh -huh. desinformación al respecto, nosotros lo uh -huh. que queremos es de, pues, que el consumidor eso tenga la posibilidad de, de tener energía limpia, eficiente y más barata. Y eso, nadie debe estar peleado con eso. ¿Cuándo ya tendremos, ahora sea, sí que el veredicto de ustedes? Pues nosotros en el PAN estamos, desde un principio dijimos que estábamos en contra de esta reforma tal y como está planteada, porque además se vendrían, que eso no lo dicen, demandas millonarias al gobierno de México, no sé si igual o peor que lo de la cancelación del aeropuerto, uh -huh. que obviamente repercutirían en las finanzas del gobierno, que de por sí no está fácil con este año y con todas las pérdidas millonarias que, que ha, ha estado pagando este gobierno gracias a la cancelación del aeropuerto, a la cancelación de esta empresa, por ejemplo en Baja California, Constellation Brands, al final les está pagando mucho en, en, en demandas porque son, son al final... No tienen la razón okay. y por eso tienen todo el derecho los empresarios de demandarlo. No puedes promover una iniciativa que sea retroactiva. Imagínate al empresario, a mí no me importa si es nacional o extranjero, pero que ya invirtió en nuestro país millones de dólares y ahora decirle, ¿qué crees? Ya, gracias a esta ley que aprobamos, hace, hace uh -huh. cinco años era viable, hoy ya no es viable. Entonces tienes que quitar toda tu infraestructura en México, quitar y dejar los empleos para los mexicanos que estás generando, porque se aprobó esta ley. Efectivamente, eso no se ha comentado, ¿eh? No, o sea, no puede ser una ley retroactiva, okay. obviamente que va a inhibir, no nada más va a haber demandas para el Estado mexicano, además va a inhibir nuevas, nuevos empresarios, nuevas claro. empresas que quieran estar en México, porque van a decir... ¿Qué clase de certeza tengo claro. si de un día para otro me cambian el marco legal y lo que hoy era lo que hoy era viable? Mañana no. No hay certeza, confianza en el país y eso sí repercute pues, en nuestra economía y en la calidad de vida uh -huh. de los mexicanos que al final es para lo uh -huh. que estamos. En San Lázaro, ¿cuándo <coughs> esto se va a, a plantear? ¿Para cuándo está programado? Ya, no hay una pues, fecha específica que se decía que se iba a que se iba a aprobar, La están cambiando <coughs> y la han cambiado porque no tienen los votos, porque no tienen Ajá. tampoco la, la aceptación social por eso están haciendo uh -huh. foros y desinformando a la gente, hay que decirlo, y por eso es que la han postergado, porque saben que no tienen los votos, la alianza con el PRI, pues lo que sí, hoy sabemos es que eh, va a haber elecciones en seis estados este año, y de los seis estados, en cuatro, vamos uh -huh. con el PRI en Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Aguascalientes, vamos juntos. Uh -huh. Entonces, había, había gente que decía que enseguida se iba a romper esa alianza, que yo creo que depende mucho de lo que sucede, suceda en el Congreso de la Unión, uh -huh. pero hoy por hoy sigue, sigue la alianza vigente, con plena salud, y en cuatro estados que yo confío en que ganaremos este año en la elección. Uh -huh. ¿Cuáles piensan ganar? Pues yo creo que los cuatro, son seis, creo que uh -huh. es un poquito más complicado en Oaxaca y en Quintana Roo, pero creo uh -huh. que están todas las condiciones para ganar, por supuesto, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y, y e Hidalgo. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Oye, dice Juliana Alexander Martínez, dice, nos está saludando, que muy bonita noche. Y ahora sí, JAG ya nos está comentando. Dice, son aquellos contratos uh -huh. que... Eh, les permiten la generación de autoabastecimiento a los particulares. Ajá, eso es lo que estaría en juego con la reforma. Uh -huh. Hoy, por ejemplo, estas empresas a nadie obligan, al final estamos en un libre mercado gracias a esta reforma, entonces... Eh, lo que muchos había criticado. Las empresas como Oxo, por ejemplo, pueden decidir a quién le compran su energía, si es CFE o si hacen un contrato con alguna de estas empresas de energías limpias y ellos deciden al final lo que les convenga más, que sea más barato o que sea menos contaminante. Entonces, ellos pueden decidir y ese es uno de los contratos de autoabastecimiento, porque ellos deciden y ya no es CFE quien les provee la energía, sino un privado y están en esa libertad de decidirlo. Perfecto, eh, Maribel Jaen eh, dice Jaen, ¿no? Sí, Jaen. Jaen, saludos, diputada Carolina Boregart. Eh, eh, y Genoveva Huerta comenta: Jaag dice, le, le está comentando, o sea, te está respondiendo eh, Genoveva a Jaag, que es el que estaba ¿no? preguntando qué tal con los contratos. Dice: con la reforma no se cumplirán y esto nos quita prestigio y confianza a México, lo que comentabas, uh -huh. o sea, eh, coinciden, o sea, que por partida doble te están respondiendo, ¿eh? que conste, dice, no, ja, age, está cañón, dice, me gustaría saber por parte de la diputada cuánto pagan los eh, generadores particulares de energía para la transmisión de la energía a todos y cada uno de sus establecimientos, no, dice, pues eso, eso, dice bueno. espero que ahora sí sepa del tema. Ah, ah, te, no, bueno, te está testeando cañón, sí, ¿eh? A ver, dice, le gustaría saber cuánto pagan los eh, generadores particulares de energía para <coughs> la transmisión de la misma. A ver, obviamente Entonces, depende de cada empresa. Sí, está cañón, sí, ¿no? O sea, empresa, y también sí. del, del consumo de la misma claro. empresa, ¿no? Es y igual ahora, un Oxxo, una fábrica sí. y además le compran a estos generadores privados de energía porque a ellos les sale mucho más barato producir energía que a CFE Uh -huh. CFE ya es una empresa obsoleta, es una sí. empresa contaminante que además se basa no en energías limpias, sino en el combustóleo para generar energía, entonces es más cara, es más contaminante, entonces uh -huh. por eso a los privados les conviene más comprarle a, un, a, un, a estos uh -huh. generadores privados de energía limpia. ¿no? Claro, y, y bueno, <coughs> está subsidiada desde siempre, ¿no? Entonces. O sea, no es eh, eh, una empresa saludable económicamente, nunca lo ha sido. Entonces, y ha tenido esas millonarias que no, al final quien lo paga somos los mexicanos, igual que Pemex, claro. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, José Alejandro, Mari Vadillo Amiga, María ¿cómo estás? Dice, saludos, diputada desde Chachapa. Te están Ay, gracias, saludando. Adriana, ¿Cómo estás? Ok, bueno, vamos a ver ahí cómo <coughs> sigue lo de, la, lo, lo de la reforma. Va a ser decisivo la posición del de PRI. Vamos a ver ahí qué pasa. no, Porque efectivamente eh, depende mucho del voto del PRI para ver en el futuro las alianzas electorales que lo que tú comentabas en estos eh, seis estados en donde va a haber pronto elecciones bueno, cuente a Puebla para el 24 también, hay esta alianza también, hay esta disposición por parte de a nivel nacional y también los estatales, entonces a ver ¿cómo ves? Eh, va, vamos a entrar de lleno al pan, ¿no? oye, ¿cómo ves la situación actualmente en, en el pan? Eh, eh, eh, hay un, un nuevo liderazgo en el, en el, en el estatal, eh, a, bueno, a excepción de lo que pase en, en los tribunales, pero bueno, ahorita ya vino Marco Cortés aquí, ¿no? A, pues ahora sí que apelarles la piña a todos, diciéndoles sí. súmense y no mejor vamos a trabajar porque esto ya urge. Ese fue el mensaje que, bueno, al menos yo percibí, ¿no? De que, a ver, ya, póngase a trabajar. ¿Tú cómo ves ahorita la situación en Puebla? ¿Cómo ves a esta administración eh, municipal que todos los ojos están puestos en Eduardo Rivera porque se ha convertido en el plan A y único, me atrevo a decir hasta este momento, para un proyecto electoral estatal, es decir, la gubernatura en el 24. Yo creo que hoy están las condiciones para que recuperemos la gubernatura en el 24 y también hasta la presidencia de la República, porque no sé si te acuerdas hace un año, dos años, que Marco Cortés eh, lo filtraron una conversación donde decía que solo éramos viables en Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. Y hoy creo que somos competitivos en los seis estados. Uh -huh. Y eso fue hace apenas un año, año y medio. Entonces la situación es muy cambiante y creo que Morena va en picada. Tenemos un muy mal gobierno en, a, nivel, <coughs> a nivel federal y en los estados, pues ni se diga, ¿no? El mismo Puebla, Veracruz. Y tenemos de verdad ejemplos desastrosos de administración pública de Morena y, y eso les va a cobrar factura lo mismo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Entonces creo que están las condiciones para recuperar el Estado y seguir con la zona metropolitana de Puebla y la presencia de la República. Pero para llegar a eso tenemos que hacer un muy buen trabajo. Y yo por eso deseo que <coughs> apenas esta administración empezó en octubre y están trabajando, creo que ya se nota la diferencia con la administración anterior de Claudia Rivera, que fue un desastre, y necesitamos sí. mantener ese ritmo los tres años para que la gente, los ciudadanos, vean la diferencia de votar por el uh -huh. PAN, y bueno, y en este caso que fue por la alianza PAN-PRI-PRD, uh -huh. a seguir con los gobiernos de Morena. Y pues también, de, esa responsabilidad también pasa por nosotros los diputados, al final la gente le molesta muchísimo que vas a pedir el voto y, nunca, y no regresan la mayoría a sus distritos, y si bien es cierto que, por ejemplo, en mi caso de diputada federal, eh, hay dos días a la semana que claramente hay que estar en la Ciudad de México y esta semana fueron tres, porque ayer tuvimos sesión plenaria con los senadores y diputados locales del PAN, pues el resto de la semana hay que estar en el distrito, ¿no? y hay que estar pues tratando de entregestionar, informar a la gente lo que estamos haciendo y mantenerse cercanos. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad para seguirle abriendo la puerta pues, a nuestro partido y que la gente vote por el PAN porque sienta que es un partido que le resuelve. Entonces, eso por lado de la alcaldía, me parece que, que están las condiciones para recobrar la, la, el gobierno del Estado y, y ojalá sea pues una, una transición fácil, ¿no? Eh, después de que Lalo, estoy segura que hará un buen trabajo por estos tres años. Y en cuanto al PAN estatal, pues sí vino la semana pasada Marco Cortés y Ceci Patrón. Como tú sabes, en el PAN pues sabemos dos grupos y en esos dos grupos eh, no, estuvimos los dos grupos en la integración del sistema PAN y pues hubo esa voluntad de seguir trabajando juntos, de empezar, yo creo que hace falta que haya más operación cicatriz, el proceso legal sigue su curso, la impugnación de, de Geno sigue vigente, entonces también habrá que esperar, qué dicen los tribunales, en cuanto a la dirigencia estatal, y por el otro lado, pues eso no está peleado con seguir trabajando y dando buenos resultados a los poblanos. Sí, claro. Oye, pero pero si ¿sí les hace falta como que harta operación cicatriz, ¿no? Sí. Porque, o sea, <coughs> vino y como que... Eh, es que, ¿sabes qué? La diferencia del de PAN de ustedes con el PRI es de que viene una figura nacional, ¿no? O, o viene el líder local, o sea, de donde sea, estatal, municipal, eh, del ¿no? De la junta auxiliar, de donde sea. Pero si viene el PRI <coughs> y dice, a ver, les voy a pelar la piña y va por aquí, todos... ¿No? O sea, marca línea y todos, pero se darán sus patadas debajo de la mesa. Pero son debajo de la mesa. Sí. Y aquí no. O sea, el, el, el panista no es así. Es que el, el pan es un partido pues mucho más democrático. El PRI es un partido más vertical. Entonces, están acostumbrados así, y pues cada quien tiene su manera de funcionar y, y así está bien. En el pan somos más democráticos y somos más horizontales. Entonces, en el pan se vale no estar de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Se vale decir. Eh, uh -huh no me parece cómo se está comportando la dirigencia o tal panista, se vale. Y no por eso, en teoría tendríamos que ser enemigos, se vale la crítica al interior del partido, ¿no? Y es lo que ha venido sucediendo. Yo creo que tenemos que esperar también los tiempos, que no, no estoy segura cuánto tiempo más falte para el resultado de la impugnación, pero independientemente de eso, sí, yo creo que necesitamos pues hacer más operación cicatriz y... y porque al final lo que quieren los ciudadanos es que estemos trabajando y que no estemos eh, a veces peleando entre nosotros. ¿no? Claro, alcanzará para el 24, No. porque no, lo dio lento. Pues yo creo que apenas estamos realmente entrando, yo creo que hay tiempo, y, y al final todos estamos convencidos de estar en el PAN, y creo que al fin, en el PAN cabemos todos, cabemos pues, varias corrientes dentro del PAN, y eso es la, creo que el mensaje <coughs> que debería tener la dirigencia, el mensaje de unidad donde el pan debemos caber todo oye, a, a mí me llama mucho la atención que nada más haya un plan A o sea, es Eduardo Rivera o es Eduardo Rivera no hay más o sea, esto no les preocupa o sea, te lo pregunto porque ya les pasó al pan o sea, con Rafael y Marta Erika eh, eh, pusieron todos los huevos en una sola canasta uh -huh. y pasó lo impensable, <coughs> pasó la tragedia, pero pasó. Y entonces, bueno, no se, se quedamos en un líder. Aquí qué O sea, ¿qué, ¿qué lectura tú le ves? Por un lado es positivo porque pues todos, ¿no? Ah, pues uh -huh. va Lalo, pues va Lalo, uh -huh. entonces todos vamos con Lalo, ¿no? Es así como la tendencia, incluso también para los partidos aliados, ¿no? O sea, para el, el PRI y bueno, y el PRD, que ahí está también. Uh -huh. Pero, pues por otro lado, si cualquier cosa, si Eduardo Rivera dice, pues me quedo en la alcaldía o qué sé yo, no hay un proyecto eh, sólido, estable, confiable para la gubernatura. Pues, por supuesto que tiene sus pros y sus contras, pero sí es como muy muy chistoso que realmente le faltan tres años. Nosotros entramos no, en septiembre, entramos en septiembre del año pasado, estamos hablando que apenas son cuatro meses los que llevamos en la, en la legislatura y la, la alcaldía todavía lleva un poquito menos, tres meses, ¿no? Sí. Entonces, faltan tres años de trabajo y creo que pues, tiene sus pros y sus contras tener un candidato tan claro para la gubernatura. pero como tú dices, faltan tres años para también ver quiénes serían nuestros candidatos a senadores, quiénes serían nuestros candidatos a alcaldes, no nada más de Puebla Capital, sino de la zona metropolitana. Y pues esto se verá, yo creo, en estos, pues, si quieres, dos años, ¿no? Uh -huh. Todavía no creo que todo esté escrito hoy, todavía a tres años del, del 2024. Uh -huh. <coughs> de acuerdo. Oye, en, en este esquema de... Eh, estuvo aquí Augusta Díaz de Rivera y nos comentaba de que aguas, porque el <coughs> 50%... Va para mujeres. Por ley. Las candidaturas. Por ley. Por ley, efectivamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los cuadros femeninos van a salir a relucir y van a estar uh -huh. participando y van a tener esta posibilidad real, ¿no? De competencia. Sí. Pero, pues, ves y como que no hay muchas mujeres. Muchas no hay. Mira, el PAN. No bueno, desde las contadas uh -huh. por la posición que tienes, ¿no? Sí. Diputada federal. Bueno, y fíjate, de los cinco diputaciones federales que tenemos del PAN. Tres somos mujeres. Entonces, ahí vamos ocupando cada vez más espacios. En la zona metropolitana pues está Paula Angón, de, de presidenta municipal de San Pedro Cholula. En fin, creo que ya hay muchos más mujeres que hace tres años, gracias a, a esta ley de la paridad que se hizo vigente apenas ahora en el 2021. Uh -huh. Ajá. En este rango de posibilidades, ¿ya has pensado en algo? Pues yo estoy... Enfocada en mi trabajo diario en la Cámara, digo, siento que apenas estamos como entrando, van apenas, apenas cuatro meses saboreando como, pues, el, el, la, el trabajo que hay ahí, la, la necesidad de regresar al distrito… Eh, voy a abrir en unos días, ya tengo mi casa de gestión, pero no lo puedo hacer público por la veda electoral, uh -huh. pero ya tenemos la casa de gestión y en, lo, en la que estamos trabajando entonces, creo que todavía es como muy prematuro ya hablar de planes futuros yo hoy estoy enfocada en la diputación y voy a estar siempre donde mi partido me invite, o, o en mi casa, donde sea, siempre seré panista Te lo pregunto porque, bueno es válido porque, futurear porque él, pues en este rango de del género, pues, ¿no? Si por el momento, al día de hoy, aclaro, si va Eduardo Rivera a la gubernatura, para la cerecita del pastel, que es aquí la alcaldía de Puebla, pues tiene que ir mujer, ¿no? No, no lo sé, porque, depende de muchos factores, porque depende si hacemos la alianza con el PRI, con el PRD... Eh, depende también, la senaduría también es muy relevante, ¿no? Es uh -huh. equiparado un poco en, en, a la gubernatura, entonces ahí a lo mejor tendría que a una mujer. ¿A, eh, quién, uh -huh. a quién verías? Eh, ¿Habría posibilidades ya que fuera una mujer del PAN que ocupara la alcaldía de Puebla? Yo creo que sí, ahí están las condiciones para que sea una mujer o senadora o alcaldesa, uh -huh. por supuesto que hay las condiciones, y dependerá al final del INE, eh, los, tú, tú sabes, los bloques de competitividad, etcétera. Lo importante es cada vez tener más mujeres eh, preparadas y que tengan, estén bien evaluadas y que den buenos resultados. E insisto, están empezando pues, las legislaturas locales, las alcaldías, entonces veremos, yo creo que en cuestión de un año, año y medio, quién ya va a Ya se verá ¿no? más, sí, más claro el sí. horizonte. Hay año y medio tanto... Pues te digo, hacíamos cuatro sí. meses de ya... ¿Te acuerdas cuando vine, cuando recién había ganado y eh, Tani tomaba protesta? Y me decías, oye, ¿qué onda con el 24? Y yo decía, pues Tani tomó protesta, pero estamos tan acostumbrados a lo que siga, a lo que sigue. A lo que sigue pero, ¿no? pero no, nos echan la culpa a los medios. Les voy a decir una cosa. O sea, ahorita ya se están perfilando, ¿eh? Quien quiere ya está alzando la mano, ya hay reuniones, ya hay... Esto es algo real, ¿eh? Para la sí, gubernatura, sí. para las alcaldías, para esto ya está sucediendo. Pues sí, pero también de qué sirve que todo el mundo alce la mano si no hay un trabajo que te respalde. Y por eso yo creo que tiene que ser basado siempre en, pues, en un trabajo, uh -huh. que sea la carta de presentación de todos los que eso tengan que aspiraciones. Que. ¿no? Eso que ni qué, pero bueno, yo nada más te paso, te paso el dato, sí. te paso el dato. Dice eh, Eduardo Lobato, saludos diputada desde Sierra Norte Zacatlán, Ay, la, la. Pueblo Mágico vámonos, Germán Escalante saludos a la mejor diputada de Puebla hashtag Carolina regresa al distrito 11, Ay, ah tienes gracias. tu hashtag y qué buena onda que nos están viendo allá en Zacatlán saludos, cómo anda por allá el clima, rico me imagino Doris Mateos, saludos diputada Caro desde Amozoc Memo Solís, dice, nos quiere seguir con su combustóleo, dice, eh, sí, ¿no? Dice que, que, que no hay que ser tan necio, dice. Eh, María Jacome, dice, apostar por las energías renovadas y con una visión ecológica. JAG, aguas, ¿eh? Agu, aguas, ahí viene. Sí. Definitivamente CFE genera mucha más energía limpia que cualquier particular. Eso es, mentira. Eso es mentira, pero pues al final es falso. Qué lástima que una diputada federal no sepa esto. Dice, ¿ustedes tienen acceso a todo este tipo de datos e información? Y aclaro, no milito en ningún partido político ni defiendo a nadie. Soy un ciudadano que me gusta saber informarme. Saludos. Te manda saludos de manera respetuosa. Miriam Martínez Terrones, felicidades. Eres la mejor diputada. Germán Escalante, saludos a la mejor diputada de Puebla. Andrés Cerón nos está viendo. Dice, saludos amiga Caro. Saludos, excelente amiga. diputada en el Distrito 11 Federal. María Jacome, excelente desempeño de Caro dice propuestas claras y defendiendo su distrito, María de Jesús Ramírez Hernández, saludos desde Olintla, Puebla, uh -huh. Anel Fernández, saludos a mi diputada, una mujer con una gran sensibilidad, Mucho ella sí nos representa en el distrito 11, Diana PC, ojalá todos los diputados fueran como tú, Caro, y Eduardo uh -huh, Lobato, dice con nuestro clima tradicional, un poco de neblina y el frío rico, que se disfruta con un café y un pan de queso. ¡Ay, no! Ya, ya salivé. Se me eh. el pan de queso. Ya salivé. Jesús Romero, saludos, diputada Carolina y buenas noches, Erika. Bueno, pues buenas noches, Jesús. A ver, ok. Eh, la, la, la propuesta antichapulín. ¿Qué onda? Fíjate que la promoví, bueno, la propuse la semana pasada, el miércoles me fue muy bien en cuanto a aceptación social, redes sociales, todavía va a llevar su plazo se tiene que se, al final se tiene que dictaminar en una comisión se turnó una comisión donde se va a discutir y muy probablemente se va a enriquecer con, con la visión de, de los diputados que integran esta comisión, pero el tema ahí central es que en la ley de Chapulín por decirlo porque es muy sencillo así de recordarla es nada más como un, una modificación al reglamento de la Cámara de Diputados para que los diputados que lleguen siglados por un partido político o coalición no puedan cambiarse uh -huh. de partido o coalición ya en funciones. Uh -huh. Que obviamente pueden, al final, en su decisión personal, pueden afiliarse a un partido, pero no en la Cámara de Diputados para, uh -huh. para formar parte de otra bancada. Ya. Porque al final es una especie de fraude a la ley claro. y al voto del ciudadano. Imagínate, si nosotros... Sí. Fuimos a pedir el voto, eh, haciendo uh -huh. campaña por la coalición y decir, estamos a favor de las energías limpias, estamos a favor de que regresen las estancias infantiles, claro. que regrese el Seguro Popular, que haya abasto de medicamentos. Y ya y, adentro y ya la... dentro dices, me paso a la coalición contraria que quitó precisamente todo lo que propuse o prometí uh -huh. en campaña. Si sí claro. es un fraude a una persona que votó por ti para que fueras oposición o para que defendieras esa agenda y ¿Qué? te pases un partido contrario. ¿Qué? ¿Pero qué, ¿Que te quedes sin partido? Que te quedes sin partido. Ahí, ahí que quedes. Quedes, Y que también aplique para los suplentes porque también estuvo sucediendo que el titular por alguna circunstancia pedía licencia o, y el suplente se cambiaba de partido. Entonces, uh -huh. sí es una especie de fraude de la ley porque además de... de de pervertir el sentido del voto ciudadano, también incide, por ejemplo, en la asignación de, la, de los diputados de representación proporcional, ¿no? Son 300 de mayoría, 200 plurinominales, uh -huh. entonces, si quedó un número determinado de votos, pues al final se asignan los plurinominales okay. y, pues, si te cambias de partido, pues eso ya se tergiversa a lo que el ciudadano votó. Eso sí procede, eso sí, eso sí, sí, <coughs> sí, sí me gustó. Oye, pero ¿cómo se llama? Pues yo, bueno, es una ley, anti, le puse pues ley anti-chapulín, pero al final es para reformar el código la ley orgánica de la Cámara de Diputados. Pero esto, cuando, sí si se va a aplicar, cuando se, se, se turna comisiones y ya en las comisiones, pues hay una, un listado de, de iniciativas de ley que sí. tienen que estudiar y ya depende de cada comisión como se, tienen que sesionar. Eh, los diputados tienen algunos, pueden proponer cambios. Claro. Y ya Pero si sí te fue uh -huh. bien, ¿no? Bueno, me por fue. ahí me dijeron, me ¿sí? fue muy bien y fíjate que lo, lo que va en estos apenas cuatro meses de legislatura. Ya hay dos diputados que se han cambiado de bancada y en uno de los casos, por ejemplo, la diputada fue por esta coalición de PAMPRI y PRD y se cambió de MC. Uh -huh. Y en el distrito en el que ella ganó, porque es de mayoría, pues MC sacó muy poquitos votos. Entonces, es decir, a ver, si tú hubieses ido por MC, hubieses perdido. Claro. Y La gente no votó por MC y claro que es una combinación entre el, muchos factores, entre el candidato, entre las propuestas y entre el partido, por supuesto. Entonces, es algo que sí le molesta mucho a la gente. Recibí muy buenas opiniones, es decir, no queremos que esto siga sucediendo porque sí es, pues, verle la cara al elector. Claro. Y claro que tú tienes toda la facultad de cambiarte de partido, pero no que estén tus intereses personales por encima de los intereses de los ciudadanos que te eligieron. Claro. Eh... Amparo Castro González, saludos desde Tochtepec, diputada. Cirilo Fuentes nos está viendo, eh, Laura Cortés también. Saludos, amiga. Saludos, Laura. Dice Olalde Santos también y Lupis García también nos está viendo. Perfecto. Eh, también hay otro dato que, que tú también has estado trabajando en cuanto a la comisión de turismo en donde sí. la, la que tú presides y ya hubo ahí una reunión con, con Puebla, con Ale Cañedo sí. y también con la directora de turismo de San Andrés sí, y con los alcaldes de San Pedro y San Andrés Cholula también con los alcaldes, sí, ah perfecto ¿ahí qué onda? ¿cómo bueno, va la cosa? Eh, bueno, soy integrante de la comisión <coughs> ah, no la preside no, no la presido yo soy secreto voy a seguir tomando agua porque... sí, sí, sí <coughs> tomatecito Toma, tómatecito. Sí. es que tienes algo <coughs> atorado ya ah, sácalo ¿Sí? aquí es el momento ahora es cuando yo veo los cambios de temperatura no sé pues eh, voy, vamos a traer a la comisión de turismo en Puebla que sesione o a una mesa de trabajo en Puebla el próximo miércoles 16 de marzo <coughs> y este... Y la idea es hacer una, una mesa de trabajo propositiva para Puebla. Están, muy, <coughs> están uh -huh. muy castigados los pueblos mágicos. En Puebla tenemos 10 pueblos mágicos y Puebla Capital es ciudad patrimonio. Estamos muy, muy castigados. Entonces, no, pues, pues, les, les, les quitaron todos los recursos. Todo el presupuesto, todo todo el presupuesto para pueblos mágicos. Sí, más entonces, que castigados. Pues vamos a traer esta comisión de turismo plural que está integrada por todos los partidos políticos. De hecho, la preside el PRI. Y pues vamos a venir aquí a Puebla el 16 de marzo, donde tenemos una rueda de prensa. Y pues la idea es trabajar sobre qué más, eh, compartir buenas prácticas, qué más podemos hacer por Puebla, eh, que conozcan un poco de nuestras necesidades, porque al final pues la Comisión de Turismo pues es la que aprueba los dictámenes que al final inciden uh -huh. en el presupuesto, en ¿Cómo, las ¿Cómo se podría de ayudar desde la Cámara? a los sectores turísticos de, por ejemplo, de Puebla, eh, de la zona conurbada. Pues, por ejemplo, hoy estamos a tiempo de rescatar algún tipo de presupuesto para el 2023, para el próximo año, y algunos programas, digamos, emergentes durante este año, y pues para trabajar en, en, en presupuesto se tiene que hacer ahora, es muy tarde empezar a trabajar o a pensar en el presupuesto en el mes de agosto-septiembre, se tiene que Exacto. hacer desde ahora, y pues... Por eso, pues, estarán involucrados los diputados locales de la Comisión de Turismo, uh -huh. el Congreso del Estado, por supuesto, los diputados del PAN, el coordinador, la alcántara, los diputados integrantes de, de esta Comisión de Turismo Local. Y vamos a invitar también a los tres niveles de gobierno, turismo municipal, eh, estatal y federal. Uh -huh. Entonces, yo espero que sea una muy buena mesa de trabajo y que logremos buenas noticias para Puebla. De acuerdo. <coughs> Will Espinosa Jiménez, la mejor diputada federal. Ahora le hashtag... Caro, le dice, regresa a tu distrito. Eh, Francisco Manuel Ramírez nos está viendo. Lupis García dice, saludos, Caro, desde Valsequillo, Ay, sus Dios. amigos. Ah, sí, Valsequillo es mi distrito. Ya, órale. En, Lu, dice, Lucía Morales, saludos, eh, Carito, gracias por el apoyo desde STA. Ah, Santa Catarina, también es mi ah, distrito. Santa sí. Catarina, <coughs> ajá. Eh, Francisco Manuel Ramírez dice saludos desde Atlisco, estimada Erika, buen noticiero. Gracias. Sí. Y Lupis García dice Margarito y Lupita, te ah, mandan sí, también, también saludos. Mis amigos, ¿eh? Perfecto. Sí. Mi querida Caro, pues mucha chamba y sí. lo que viene. Sí. ¿No? Y, y las tempestades que vendrán. Sí, pero fíjate que hoy estamos en un momento de pues sí. de paz, digamos, porque no hay elecciones, yo regreso a mi distrito todos los días que, que estoy en la Cámara, los días que no estoy en la Cámara, estoy en mi distrito, y a veces la gente me dice, pero cuente conmigo, le digo, no, no le no estoy pidiendo su voto, yo vengo nada más acá porque es lo que me toca hacer como su diputada, y hay que trabajar tres años y no le estoy pidiendo absolutamente nada más que trabajar en equipo, no y eso tenemos que acostumbrar a la gente que, que sus, al final sus diputados, funcionarios, regidores, alcaldes, estamos para servirles, y que no nada más estamos... Pues buscando el voto en cada proceso electoral, sino que es un trabajo, como dicen en el PAN, una brega de eternidad, y los tres años que nos toca, pues hacerlo lo mejor posible. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Carolina Boregar, diputada federal de Acción Nacional, por estar aquí en los familia. Ya te extrañaba. Sí, muchas gracias, Amir. Bueno, pues muchas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales y pues obviamente échate un clavado a los conjurados el portal. Buenas noches. Besitos. Bye.